Con el tiempo aprendí que quien te ama de verdad se queda a tu lado y te lo demuestra sin ningún pretexto. Sin ningún pretexto. Con el tiempo aprendí que quien te ama de verdad se queda a tu lado y te lo demuestra sin ningún pretexto. Aprendí que decirte amo, que decirte extraño o pedir perdón a una persona que no está dispuesta a recibirlo no sirve de absolutamente nada. Aprendí que quien te falla una vez y te falla otra vez y otra vez te fallará siempre porque en realidad no te ama. Aprendí que quien es capaz de mentirte y mirándote a los ojos no es más que una escoria. Aprendí a darlo absolutamente todo por las personas que amo y si aún así dándolo todo me fallan, lo mejor es marcharme y no volver jamás. Y llámame como quieras, llámame orgullosa, llámame rencorosa, egoísta, que yo le llamo amor propio. Aprendí que estar enamorada es una de las más bellas experiencias de la vida, que saca tu mejor versión, que le pone un brillo a tus ojos especial, que te pone más hermosa, que te regale ese brillo que ningún otro maquillaje puede lograr, que te llena de ilusión, que te inspira a ser mejor, que te convierte en un mejor ser humano. Y también aprendí a creer en los hechos y no en las palabras bonitas. Aprendí a que las palabras maldichas en algún momento de furia, de coraje o de tristeza pueden lastimar para toda la vida. Aprendí que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso solo es de almas grandes. Aprendí que las personas que humillan y desprecian a alguien más terminan recibiendo aquellas mismas humillaciones simplemente que multiplicadas al cuadrado. Con el tiempo aprendí que los malos momentos casi siempre desaparecen y por lo general terminan convirtiéndose en grandes experiencias llenas de aprendizajes. Aprendí que todos los seres humanos, por más fuertes, por más independientes que seamos, de vez en cuando necesitamos un abrazo de esos que te reconfortan el alma y te hacen sentir que definitivamente todo volverá a estar bien. Aprendí que en los momentos Malos en los momentos difíciles, las verdaderas amistades pueden ser contadas con los dedos de la mano derecha. Y que quien no valora a esas personas, tarde o temprano se verá rodeado de falsas amistades, solo de gente hipócrita. Aprendí que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Y que los mejores amigos definitivamente valen más que cualquier fortuna. Aprendí que si quieres algo en esta vida, debes luchar todos los días por eso. Porque los éxitos jamás llegan solos. Pero lo aún más importante, aprendí que la vida no se trata de ser perfectos. Se trata de tener amor propio, de tener autoestima y que con eso casi cualquier cosa se puede lograr. Hoy me encantaría desmentir aquella famosa frase que hay que ser felices, no perfectos. Yo personalmente pienso que hay que tener autoestima. Vivir y disfrutar cada instante, cada momento, cada emoción, ya sea felicidad, ya sea tristeza, enojo, rabia, porque absolutamente todas esas emociones forman parte de la vida cotidiana, no solo la felicidad. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.